Vengo del stream de Steven Elbro porque quería ver en cuántos intentos te lo pasabas, puede que te tardes mucho pero si pudiste con Super Sonic y Acropolis puedes con Cataclysm, extreme que no entra en la Demon List igual que Bloodbath, te deseo suerte vas a necesitarla porque vais a sufrir mucho, puede que te tardes una semana o más, si con Super Sonic te tardaste como seis días, con Cataclysm te tardarás aproximadamente dos semanas, con Cataclysm te tardarás aproximadamente dos semanas, buena suerte y buenos días igual. No, no, no, ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! no, sabía! ¡Sabía que iba a perder acá! ¡Lo sabía! Es que lo veía lo veía! ¡Lo Gracias. Ah, 74 otra vez. 74 otra vez. Ay, no puedes ser la concha de tu madre. No estaba ni nervioso Esta vez no estaba ni nervioso O sea, recién apenas me empecé a poner nervioso Cuando pasé el 71% O en la nave O en el UFO O en la bola Ok, tres veces. Uh, tres veces. Tres veces. Y sí, todo lo que anduve haciendo en Cataclyph fue todo así. Eh, desde de vez en cuando llegaba al street Flying, y a veces me hacía un 74%, pero es que estoy atrapado ahí, no puedo pasar de esa parte. Y esto no va de practicar, porque solo lo practico, lo practico y a la hora la verdad no lo paso. Entonces yo creo que es cuestión de intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta que eventualmente me salga. Me pasó lo mismo con la nave del 41, me pasó lo mismo con el primer wave, me pasó lo mismo con un montón de cosas, incluso de otros niveles. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Se acuerdan del 6 de marzo? De ese día en el que intenté pasármelo en serio, tipo me puse en serio un día completo a pasármelo y no cayó. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser distinto porque tengo más chances porque antes estaba atrapado ahí en el, en el strike fraying al inicio y no podía avanzar y al final pude salir de ahí y me dice un new best Si hago lo mismo, tengo más chances porque uh, cuando pase el 74 ya es casi un GG A menos de que rompa mi promesa o pierdan el 90% que son cosas que pueden pasar, aunque eso de romper mi promesa lo prometo, no el día que elegí para hacer esto, como no quiero estar jugando en esto en abril, quiero que caiga esto, quiero que no pase de marzo. El día que elegí para hacer esto es el 31 de marzo, que cae miércoles, creo que cae. Así que sí, ustedes pueden ver el 1 de abril, eh, pueden ver mi canal y pueden ver... O oh, el Cataclysm 100%, o otra cosa. No sé si va a ser un highlights o va a ser un new, O el video de un new vest. Y si no me hice un new vest, este, bueno, no sé qué voy a hacer realmente, pero bueno. este No, pero me tengo que hacer un new vest. O sea, si no me hago un new vest y estoy todo el día intentándolo, ya sería el colmo. O sea, ya está, ya está. O sea, ya está. Esto, esto tiene que caer de una puta vez. Es que no sé cuánto tiempo voy a estar con esto. O sea, yo en serio pensaba que esto iba a caer en dos semanas. <risa> En serio pensaba pensado eso Qué inocente que era, maldición Así que bueno, como no sé cómo acabar este video Este... No sé Nada, termino en este video de una puta vez ¿Me puedo ir, por favor?